Mi nombre es Adriana Ju, soy sommelier institucional de Bodegas Trapiche. Luego vamos a pasar a la parte super premium del portfolio de alta gama de Bodegas Trapiche. En este caso, la línea Gran Medalla, queríamos presentarles estos dos vinos que tienen una particularidad en su manera de elaborarse, ya que son, si bien como ustedes pueden apreciar son varietales, están elaborados con eh, ...vinos producidos de distintas regiones de Mendoza... ...todos obviamente son de viñedos de uva chardonnay... ...en este caso, pero la búsqueda de esta marca... ...la búsqueda de Trapiche Gran Medalla... ...es lograr la máxima expresión del varietal... ...la máxima expresión posible... Y desde este lugar, nuestro enólogo Daniel Pi entiende que el mejor chardonnay de Mendoza no viene desde un solo terruño. Es por eso que buscando diferentes expresiones se logran eh, amalgamar distintos atributos de diferentes secciones del territorio mendocino en un vino que se ensambla en el momento del embotellado. Así pueden encontrar un chardonnay sumamente expresivo con notas típicas de la variedad como pueden ser las frutas blancas en este caso por ser un chardonnay de alta gama van a encontrar mucha presencia de miel sensaciones eh, finales con notas cítricas muy intenso, realmente interesantísimo refrescante y en boca se presenta con una eh, potencia eh, Amable, algo que parece paradójico pero cuando puedan probar este vino entenderán lo que les digo ciertamente uno de los mejores yardones que yo probé y los invito a que puedan conocerlo